Buenas a todos, gente de YouTube, les habla Tiago, reportándose para el canal de la familia Carrascal García. Bueno, lo que haremos el día de hoy es les voy a dar una guía sobre Filmora 9, pero no es una guía en un solo video, no, lo voy a hacer como una miniserie. Bueno, para el día de hoy vamos a ver la interfaz, por eso para iniciar, abriremos nuestro Filmora nuevo, una vez ya abierto, como ven aquí, la para algunas personas esta interfaz se ve muy difícil pero la realidad es que no, vamos a ver, primero voy a iniciar dándole ayuda en las configuraciones para computadores que son de medio requisito o, o de bajos recursos, Se le dan aquí en archivo y le dan en preferencia. les va a salir esto. Aquí podemos cambiar el idioma, pero yo lo dejaré en el, en el español. También, el revisar actualizaciones de Filmora cada semana. Yo recomiendo ponérselo nunca. Para que no los molesten si tienen que hacer algo apurado. También no mostrar mensajes automáticamente. O sea, cuando abren Filmora, les sale un, un banner y ese banner si le dan aquí cuando abren otra vez el filmora no le sale y mostrar esta ventana cuando se abre filmora se está refiriendo a una ventanita que les sale que dice crear nuevo proyecto o añadir nuevo proyecto ya creado entonces nos vamos a la siguiente opción que es carpetas, en las carpetas como ven aquí están los archivos temporales para son archivos no necesarios, se pueden borrar porque ocupan espacio en el disco duro los archivos grabados que es cuando ustedes empiezan a grabar un video donde quieren que se guarden como ven aquí, ahí está donde yo guardo mis videos y cuando ustedes graban el audio en Filmora 9, se les va a guardar aquí predeterminadamente. Y los archivos que suban, por ejemplo, a YouTube, a Flickr, a Facebook, a Instagram, les van a quedar aquí en esta carpetita. Y, don, y donde se instalan los efectos, que es, sería aquí en esta parte. Ahora iremos a la pestaña de edición. Aquí en edición, verán la duración predeterminada. ¿Qué está refiriendo eso? Por ejemplo, cuando ustedes en esta línea de tiempo que ven aquí, por ejemplo, ponen una foto, una transición o un efecto o una foto congelada. La ponen y cuánto y, ahí, y aquí pueden elegir cuánto, cuánto quieren que dure. Aquí la ubicación de la foto sería para ajustar en qué parte y si la quieren con zoom. O partida por la mitad ahora pasemos a guardar guardar como ven aquí dice hacer una copia de seguridad de mi proyecto cada cuando ustedes abren filmora y les aparece esto y ustedes empiezan a crear su proyecto y por ejemplo ¡pum!, se les apaga el computador por la batería por eso es recomendable tener esta opción activada lo que no les recomiendo es poner esto en uno porque si no el equipo se va a trabar mucho y va a ir lento todo y le va a dar mal trabajo al procesador por eso les les recomiendo tener esta acción prendida y pon cada cinco minutos aquí después hacer copia de seguridad del archivo del proyecto en si cuando se la apaga en el computador acaban de dar una copia de seguridad de su proyecto ustedes cuando ya tienen el computador encargando van a esta carpeta que sería aquí en los documentos de Windows cuando estén ahí les dan en esta carpetita backup y ahí va a estar su archivo para que lo abran y la ubicación predeterminada del proyecto que sería dónde queda el proyecto cuando tú lo guardas aquí yo lo tengo en documentos en los documentos de windows y ahora veremos esta pestaña que es súper importante que se llama rendimiento cuando la abren hay algunas personas que les va esta pestaña de gpu no les van a salir así gris como yo sino que le van a saber salir que pueden activar esas dos opciones en este caso, esto de habilitar la aceleración de hardware para la renderización y reproducción del video, lo activan. Para que el video vaya más rápido. Y también habilitar la aceleración de hardware para la decodificación. también la activan. Aquí, pre previsualizar, renderizado al fondo. Esto no lo pongan por nada del mundo porque les irá lento. Aquí... Esta opción tiene que ver con el renderizado este de fondo, pero tampoco el activativo. Este. Ahora esto dice, dice apoderado. Entonces dice que hay una opción. La opción dice crear automáticamente proxy si la resolución es mayor a... Esto lo activan. Y como ven, yo lo tengo configurado para que me salga en la resolución de mi monitor, pero ustedes lo van a poner en este, que es un HD normal. Eso es un archivo proxy. Un proxy es que le baja la calidad al video para que mientras los, ustedes lo editan, el programa no colapse ni vaya lento y vaya rápido. Um, pero esto no va a afectar la calidad del video, solo mientras ustedes lo editan. Una vez ya editado... Ustedes guardan su archivo normal, normal, y ya cuando lo abran para verlo, les va a quedar la, la misma resolución con la que ustedes lo grabaron. Yo, en mi caso, lo voy a dejar a la resolución de mi monitor. También la ubicación de proxy, que también serían los documentos de Windows. Y eliminar automáticamente proxies cuando se cierra un proyecto. Esto es recomendable. Esto es. Completamente necesario tenerlo activada para PC de bajos recursos porque así no los proxies cuando se crean no le gastan memoria en el disco duro. Y ahora renderizar que dice reproducir con el último motor de renderizar o para un mejor de rendimiento. Si le sale esta opción, si lo desactivan activar, lo activan y le dan ya... No le tienen que aplicar y nada, le dan OK. Bueno, ese ha sido todo por el capítulo de la guía de Filmora de hoy. Porque hoy solo le quería dar a conocer la configuración para pc de bajos y medios recursos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse otro capítulo de esta serie. Y compártanlo con todas las mayores personas posibles, por favor. y ¡Chao!